Vamos a buscar tweet.guru, ahí entramos al primer link. Ya tienen un montón de herramientas para streamers, pero la que hoy vamos a usar es la de Random Clip Play. Vamos a colocar nuestro ID del canal de Tweet, esperamos que cargue. Ustedes en tema de configuración es simplemente colocar el sonido si quieren, que se active el sonido y el volumen. Yo por lo general lo dejo en la mitad. Luego voy a copiar esta URL, voy a ir a mi escena de vuelvo, coloco en signo más, navegador, le pongo el nombre Clips Random para identificarla, aceptamos, pegamos la URL, ponemos 1920x1080, y van a aparecer nuestros. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora vamos a configurar esta fuente. Clic derecho, propiedades. Vamos a activar controlar audio vía OBS y vamos a marcar la casilla apagar fuente cuando no sea visible. De esta manera vamos a tener para controlar aquí la fuente de sonido. Como pueden ver, activo y empieza a andar. Si puedo crear, la apago y Recuerden que está activado el sonido, pero cuando yo cambie de escena, se va a apagar automáticamente.